de esta conferencia que dicté sobre eh, cómo, cómo educar las emociones a través de la educación del cuerpo. Para, y en esta segunda parte nos vamos a centrar sobre eh, la, la neurobiología, el, modelo neuro, el contexto neurobiológico del modelo de competencias emocionales que les he venido hablando en la, en la sesión anterior. Si quieren ustedes pueden remitirse al video anterior Sí, que lo voy a dejar en el canal para que ustedes tengan eh, pues, eh, un contexto más claro de lo que estamos hablando. ¿no? Recuerden entonces, que vamos a hablar de estas ocho habilidades emocionales que parten del modelo que hemos venido trabajando en, en, en el oratorio, en, en, en las investigaciones y en la literatura. Y de acuerdo a este modelo, pues, eh, vamos, les voy a explicar cuál sería el contexto neurobiológico y por qué vamos a elegir eh, las estrategias cuerpo-mente como una, un camino eh, didáctico para la enseñanza de las, emo de, de las competencias emocionales. Bueno, entonces, eh, bueno, de las ocho competencias emocionales, de nuevo son la sincronía bioconductual, la, eh, eh, el aprendizaje de las emociones como tal o la organización de las respuestas emocionales, el, el deseo de... Eh, de que los demás estén bien y que no sufran, el, el de, y la regulación involuntaria, inconsciente de las emociones, el uso de un vocabulario emocional de un léxico emocional, la conciencia de las emociones propias, la comprensión de las emociones ajenas, incluyendo la teoría de la mente, y la regulación voluntaria de las emociones en los otros, eh, en uno mismo y en otros. no Comencemos un poquito de por qué, exacto, este modelo es un modelo eh, biocultural, ¿no? es un modelo que parte de la biología, pero también de eh, la cultura. no Entonces, eh, en este modelo biocultural, partimos de, eviden pues de evidencias biológicas como esto, esto de la sincronía bioconductual, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el cuento de la sincronía bioconductual? Entonces, primero pensemos que nosotros eh, tenemos dos grandes sistemas eh, de... Sensor, sensoromotores, un sistema sensoromotor exógeno o estereoceptivo, el cual nos permite controlar los músculos, las manos, la cabeza, las expresiones faciales y tener retroalimentación sens sensorial a través de los ojos, la visión, la audición, el tacto, la somestesia, bueno, el sentido vest vestibular, etcétera. Bueno, y tenemos unos sistemas sensoromotores internos el sí, sistema, el cual es el fundamento el sistema autónomo, eh, del sistema autónomo, del sistema simpático, parasimpático, el cual se compone de vías aferentes, aferente, motoras, por ejemplo, el, a través del nervio vago, para desactivar el corazón, activar las, los movimientos intestinales, activar la salivación, esto en cuanto a la respuesta parasimpática. ¿Sí? O, por ejemplo, en el temor, la respuesta simpática sería que se nos acelerara el corazón, recetara la boca, dilatara las pupilas, se contrajeran los músculos. ¿sí? Bueno, y esto, todo esto se puede sentir a través de esa, de esa habilidad que hemos hablado de la interocepción, no, la capacidad de sentir lo que está pasando en el. Dentro del cuerpo a través de las articulaciones, pero también los sensores internos, ¿sí? las mariposas en el estómago, como nos late el corazón, el vacío en el estómago, cuando sentimos dolor o temor. ¿sí? Bueno, resulta que, así como estos pendulitos que están acá abajo, los voy a tratar de agrandar, pero ya no se ve el video, el, la animación, y en esos péndulos, ¿sí? eh, si, si se colocan una serie de... Péndulos de sistemas oscilatorios en una plataforma, de forma desincronizada, poco a poco ellos se van a ir sincronizando porque las ondas de uno de los, de los péndulos van acoplándose, se van jalonando, hasta que todos funcionan de forma armónica, no sincrónica. Y, la, y, la, y ya los movimientos ondulatorios no, son mucho más eh, consistentes. no Lo mismo pasa entre nosotros a nivel eh, motor, ¿no? Si vemos eh, eh, aquí la niña y el perrito, cuando dejamos la animación, la forma como se activan las miradas, los ojos, la dirección, la postura del cuerpo, el tono muscular, si sí, el perro no puede sonreír porque no tiene estos músculos ni, ni eso funcional para comunicarse con otros perros, pero sí puede mover, con seguridad, está moviendo las orejas, la cola y las orejas hacia adelante y la cola hacia los lados, ¿sí? Y se están agitando. Sí, probablemente a pesar de que no tengan la misma frecuencia cardíaca, sí hay un patrón de sincronía entre su frecuencia cardíaca y respiratoria, sí, o sea, en fase. Por cada tantas pulsaciones de la niña van a haber tantas pulsaciones del perrito, sí, consistentemente, ¿no? Esta sincronía pues nos permite estar acoplados, comunicarnos, relacionarnos con otros seres humanos y con de forma eficiente y con otros animales. ¿Sí? y principalmente con los perros. O sea, la sincronía bioconductual con los animales es muy eficiente. Cuando hablamos de sincronía bioconductual estamos hablando de cómo la conducta, en este caso las miradas, la postura, ¿sí? la fisiología, latido del corazón, la liberación de cortisol, la liberación de endorfinas, ¿sí? y la forma de sentir, en este caso alegría o placer, Cumplicidad se sincronizan como los péndulos para que dejen de ser dos sistemas por aparte y el comportamiento emocional se entiende como el de un sistema mayor, ¿no? Un gran hiper sí, sistema eh, emocional, ¿no? Entonces, las emociones también tienen ese componente y requieren ese componente para desarrollarse. Si los bebés desde el primer trimestre no fueran capaces de. de Sentir, funcionar en conjunto con sus cuidadores, difícilmente podrán desarrollar emociones y competencias emocionales, ¿no? De ahí que la importancia de que los bebés, durante los primeros seis meses al primer año, compartan gran parte del tiempo con sus cuidadores de forma muy cercana, ¿no? Casi como canguros, que duerman, que compartan lecho, el colecho es un hecho fundamental y necesario para el desarrollo emocional. Sí, pero también la lactancia, el juego y, la, en general, pautas de crianza basadas en la, facilitar la sincronía y la comunicación temprana. Una de las personas que más ha estudiado esto ha sido la doctora Ruth Feldman. Sí, este artículo es muy bonito, de Neurobiology of Attachments. Eh, del 2016, aquí ella eh, propone su modelo en el cual ella muestra diferentes formas de sincronía bioconductual, entonces a nivel conductual, ¿sí? las posturas, los gestos, a nivel fisiológico, la tasa cardíaca, a nivel endocrino, diferentes hormonas como oxitocina, vasopresina, cortisol, testosterona y a nivel cerebral, los cerebros, las ondas cerebrales en el electroencefalograma o el metabolismo a través de la resonancia magnética funcional. En interacciones como la comunicación entre padre e hijo, las relaciones románticas, allá con sus parejas, con amigos o con extraños, ¿no? En cada uno de estos, pues, entonces, por ejemplo, eh, las, las, las parejas, ¿sí? Los, los novios, esposos y demás, cuando se relacionan, ¿sí?, coordinan los niveles de, oxi, de oxitocina-cortisol, ¿sí? entre por ejemplo, entre padres, o también de oxitocina entre amantes, entre los eh, enamorados. Bueno, este estudio lo pueden realizar, es muy bonito, entonces, sabemos que a nivel externo, a nivel sensorial y motor, ¿sí? Uno de, algunos de los resonadores más importantes son, eh, tienen que ver con... Eh, este, eh, eh, las cortezas motoras y sensorio, sensoromotoras, mejor, principalmente la corteza premotora, ¿sí? la corteza motora suplementaria, motor, premoto, eh, motora presuplementaria, la cortosa motora primaria, la cortosa sensoromotora y el cíngulo medial. ¿sí? Son áreas bien importantes para repetir, imitar, reactivar. Actuar las emociones o las conductas emocionales de los demás, ¿no? Lo que típicamente se conoce como el sistema de neuronas espejo, sí que ha sido estudiado como este sistema. Este sistema, pues, es un sistema sensoromotor básico, esteroasectivo, que permite es imitar o copiar los gestos eh, del otro, con, o sea, hacerlos cuando uno los ve que nosotros los hacen o uno mismo hacerlo. Por eso es que. Oh, gente. Pues a ir bostezando, es el bostezo como el gato y su dueño, ¿sí? O las risas contagiosas, o los gritos o el llanto contagioso de en niños, en bebés, etcétera. Bueno, ejemplos miles de los que tenemos de, claro, esto es simplemente una copia aquí, ahora, involuntaria, disminuida, pasiva de. Y conductas ajenas de imita la imitación, ¿sí? No no no quiere no no no no se va hasta conductas como fumar o algo así, no quiere decir que si uno ve a alguien fumando va a fumar. Sí puede ser que le den ganas si ya has fumado con anterioridad, ¿no? O sea, la conducta se ya se tiene que haber adquirido. ¿Sí? Entonces, no van a pensar que es que la gente por ver videojuegos va a ir a asesinar a otros. No es no es ese sentido de de de, de, de, de... eso no no es lo que permite inferir las neuronas espejo. A esto los llamamos resonadores estereoceptivos, ya que permiten entrar en sintonía externa, sensoromotora externa, con otras personas. Tenemos también los sistemas de resonancia interna visceral que permiten control que nuestra fisiología corazón intestinos hormonas se sincronicen no acá tenemos dos sistemas sensoromotores internos eh, de resonadores internos que son unos para emociones aversivas otro para emociones apetitivas para Paraversivas tenemos a nivel cerebral por lo menos la actividad de eh, la ínsula anterior ventral, la corteza cingular anterior, la amígdala, además el sistema simpático a nivel periférico y esto permite poner en cuerpo, darle carne al contagio del de dolor, del temor o la empatía, el dolor, el temor, o sea, el contagio emocional, el asco, que no es propiamente empatía, la ira, la ansiedad, el estrés, sí. Eh, y para estados apetitivos tendríamos eh, como son la alegría, el placer, el amor, la compasión, es decir, eh, el estreado dorsal, principalmente el caudado y el putamen, el estreado ventral, en particular el núcleo accumbens el área sectal y la corteza prefrontal ventromedial. ¿no? Entonces hemos visto que en diferentes estudios que cuando las personas sienten y placer o sea reflejan el placer que ven en otros lo, lo resonan sí o se alegran con nosotros se activan estos circuitos como cuando sienten temor se activan estos circuitos en una respuesta de resonancia emocional sí aquí tenemos pues un resumen de esto lo externo lo interno sí bueno en los estudios entre con cerebros de poder ver cómo se sincronizan los cerebros en tareas, por ejemplo, cooperativas. Esto llevan a una primacía de las tareas cooperativas más que las competitivas en la educación, ¿sí? Muy importante. Han demostrado que en tareas cooperativas... Eh, los, eh, la mejor forma de explicar la fisiología, por ejemplo, las, cómo se activan las diferentes oscil oscilaciones, bandas alfa, beta, gamma, en los cerebros de, las, de los niños, es a través de una sincronía. O sea, ya es uniendo los dos cerebros. Cuando estamos cooperando, los dos cerebros ya no se comportan como un cerebro, como dos cerebros independientes, sino que es, se comportan como un solo cerebro Mayor, como un hipercerebro. Esto ha dado lugar a este concepto de hipercerebro, hyperbrain, ¿sí? A través de estas técnicas de hiperescanning, De hiperescaneo, ¿sí? De, de hiper ¿sí? Entonces, la resonancia social lo que permite es entrar en formas de funcionamiento que van más allá del individuo, o sea, que rompen la yoidad, que nos permiten estar unidos, romper la carne, la piel, para estar unidos unos a otros. ¿sí? Y por lo tanto el aprendizaje y el desarrollo socioemocional no sucede dentro de una persona ni en personas aisladas, sino que sucede en algo mayor que es en grupos, en días, en relaciones. Sí, y esta es la forma como se debe trabajar. Estudios con, por ejemplo, con eh, tareas cooperativas o competitivas entre madres e hijos también muestran lo mismo, que durante las tareas de cooperación hay acoples, se acoplan diferentes, o sea, la fisiología de las áreas cerebrales, el metabolismo de las áreas cerebrales de, de la mamá y del niño se une. Es a tal forma que cuando el niño lo hacía por sí solo, eh, tardaba mucho y, y tenía muchísimos errores en la forma de resolver esta, por ejemplo, esta tarea. Pero cuando recibe el andamiaje, la ayuda de la madre, comienzan a activarse en él principalmente áreas que antes no se activaban, como la unión temporoparietal, la algunas zonas de la corteza prefrontal, ventral y dorso, y dorso medial, y esto conlleva a que... El niño pueda resolver, o sea, la liada en este caso, la tarea de forma más eficiente. Es una Vygotsky, ¿no? Es andamiaje, es jalonamiento del aprendizaje. El aprendizaje aquí sucede cuando los dos cerebros se sincronizan. ¿sí? Bueno, y aquí hay, eh, lo mismo ha sido poco demostrado durante la interacción social. Eh, en una aula de clase, una aula simulada, donde un profesor que está enseñando eh, algo de ciencias comienza a dar sus conceptos a los estudiantes de ecología y estos estudiantes van, eh, se les va midiendo, se les va registrando a través de un electroencefalograma y se dan cuenta que cuando hay sincronía en ciertos momentos de la clase entre el profesor y la de los estudiantes, el, el, la, la, la probabilidad de que se recuerden esos conceptos es mayor. Quiere decir que la sincronía no solamente facilita imitar a los otros, sino que también permite el aprendizaje semántico y conceptual. Sí, es algo bien interesante. ¿no? Esto, en este reciente estudio, que es de finales del, del año pasado, eh, investigaban, por ejemplo... En, una, en un video chat o en una interacción cara a cara, cómo se daba esta sincronía y esto cómo generaba relaciones positivas entre las personas y también cómo se evaluaba la relación, principalmente la relación de, entre madre e hijo. También se puede llevar una relación de, de enseñanza. Y lo que nos damos cuenta es que eh, las redes, o sea, lo que estamos haciendo acá, no genera tanta sincronización como estar enfrente, cara a cara. Esto jalona valores, que esto jalona el... Intestino, que esto jalona el corazón, ¿no? Genera un, un acople entre los dos, ¿no? Esto, pues, eh, ha permitido los nuevos modelos de desarrollo de las emociones y también de conceptualizar las emociones, muy en el sentido de, de Lisa Ferman, donde las emociones se van construyendo a través de los primeros años de vida en estos acoples sensoromotores a partir de la sincronía sensoromotora, ¿sí? Y donde el léxico emocional. Es decir, la, el uso de palabras son las que permiten unificar eh, eh, lo que está sucediendo en, durante la relación social, es decir, el funcionamiento externo, interno, en un todo significativo en ese contexto llamado emoción. ¿sí? Entonces, aquí es donde hablamos de la segunda habilidad, ¿no? Que era la segunda competencia, la, la, eh, donde ya surgen las emociones como tales a partir del de uso del léxico emocional en contextos puntuales, ¿no? Y entonces, por eso eh, en este artículo se plantea que las emociones serían conceptos culturales adquiridos a través de la regulación social durante el desarrollo. ¿sí? De aquí viene la importancia, como les mencionaba en el video anterior, de trabajar sobre el uso de vocabulario de un léxico emocional, ¿sí? Poder ponerle palabras a lo que hacemos en contextos permite acceder a una nueva forma de funcionamiento y es eh, la regulación de las emociones. Eh, estos léxicos son dependientes del contexto, son dependientes de la cultura, dependientes del uso, dependientes del tiempo, de los roles sociales, y debemos tener en cuenta esto cuando vamos a seleccionar qué palabras emocionales vamos a educar o vamos a enseñar. Viene ¿Sí? en nuestra tercera... Eh, ah, bueno, algo bien interesante es que en este estudio también llevaban, eh, también comprobaban que cuando se hacían investigaciones sobre eh, qué áreas cerebrales se activaban durante... Eh, el sentir las emociones, por lo general, las personas activan, no hay un circuito para cada emoción, no, Entonces, no, hay, no, hay, una, no hay un circuito diferente para el temor, la ira, la, la, sí, la, el, eh, la alegría, sino que esos circuitos va, tienen que ver más con los circuitos de la expresión, los circuitos de la sensación y los circuitos de la semántica, ¿no? Cuando se unen todo esto es cuando va surgiendo la emoción como tal, ¿no? Por eso la importancia del vocabulario para unificar esta red, para reclutar áreas que antes funcionaban por aparte en, uno so, en un solo circuito llamado circuito emocional. También a nivel neurobiológico es importante que tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta las evidencias sobre cómo funciona el, la, la, la, el interés empático, el centro, la médula de lo que es la empatía, ¿sí? lo que en muchas tradiciones se conoce como la compasión y es la tendencia a disfrutar del bienestar ajeno y de sufrir con el dolor ajeno. Eh, esto, este interés, esta necesidad, esta tendencia empática por eh, hacer cuidar de los demás, ¿sí? eh, ya ha sido resaltada en tradiciones más eh, de, de, de orientales y del Medio Oriente, ¿sí? y, se, y se tiene en cuenta y se, se toma como compasión, donde la compasión eh, es fundamental, una habilidad fundamental en el bienestar de una sociedad, en la vida de una comunidad y de las personas que integran esa comunidad. ¿Sí? Aquí la, donde las personas que se benefician de las conductas compasivas no son solamente quienes son compasivos, eh, digo, quienes reciben las ayudas compasivas, sino también quienes son compasivos, ¿sí? Entonces, el dar como el recibir es benéfico para el grupo social y para cada uno de los integrantes del grupo en diferentes niveles, desde lo molecular, genético, salud, fisiología cerebral, fisiología del cuerpo... Anti, eh, antiinflamación, ¿sí? eh, sensaciones positivas, emociones positivas, control de las emociones, formación de vínculos, etc. Eso ha sido bastante probado. Sabemos que las conductas prosociales, ayudar a los demás, consolar a los demás, ¿sí? propender por el bienestar ajeno, se torna reforzante. Sí, ahí es bien interesante eh, ese capítulo de Matthew Lieberman en su, en su libro sobre el cerebro social, donde nos dice que eh, la honestidad sabe a chocolate, ¿no? La ayuda es deliciosa. Dej dar a otro, dar permiso, dar el turno, ceder, sí, genera una sensación de placer en nosotros. Y la cooperación en, en relaciones, en juegos, en interacciones, en trabajo, en educación basada en cooperación, las personas suelen sentirse mucho más satisfechas, mucho, o sea, aún más, o sea, puede, genera más satisfacción incluso que ganar más dinero. Los ingresos monetarios no generan tanta satisfacción a corto y mediano plazo, incluso a largo plazo, que generar bienestar a los otros y recibir Ayuda de los demás, ¿sí? Uno puede sacrificar parte de su salario si siente que donde está tiene un propósito mayor y lo disfruta. Eh, eso en esta vida mercantilista, materialista, capitalista, nos cuesta un poco entenderlo, pero sucede y es un hecho neurobiológico en términos de qué áreas cerebrales se activan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en, en, en ese estudio se realizó compasión, eh, eh, meditación compasiva por 30 minutos. ¿sí? Y a las personas se les enseñaba a tratar de sentir el bienestar y el placer de otros, amados, no amados, incluso odiados, y a sentir y corponer en su cuerpo y sufrir el dolor de los incluso también a sentir el dolor propio y querer ayudar a sanar a los demás y querer ayudar a sanarse uno mismo. Esas estrategias de meditación son bastante interesantes, útiles en clínica, en psicología clínica, en dolor, en duelo y demás. Y lo que se muestra en este estudio es que 30 minutos di eh, diarios por dos semanas Sí, fue suficiente para modificar el cerebro de las personas para que tuviera mayor conectividad entre el núcleo cumbens, área de la recompensa asociada con recompensas, y la, en esta red, la corteza prefrontal, quiere decir que se les facilitaba sentirse recompensados a voluntad diariamente. Y además, solían ser más cooperadores, ayudaban más, eran más altruistas y sentían menos malestar en sus vidas cotidianas, ¿sí? Estos estudios también han permitido saber, por ejemplo, cómo las personas que se, que se les entrena en dar, en donar, y en incorporarse en tareas de ayuda social, ¿sí? Comienzan a tener una mayor actividad en, la zonda, en las zonas relacionadas con, teoría de la mente, con ponerse en el lugar del otro, ¿Sí? y también en las relacionadas con el núcleo común con el placer sí y cuando se les preguntaba se sentían más felices y sentían que su vida tenía mayor calidad y propósito en este momento sí entonces también la importancia en la educación emocional tenemos bastantes evidencias de entrenar en el apoyo social en la caridad en la generosidad, en el altruismo, como un medio de generar, eh, de fortalecer la empatía, ¿sí? de fortalecer la cohesión social. Luego viene pues, un conjunto de estrategias que aprendemos y que podemos desarrollar día a día para regular nuestra actividad fisiológica asociada a las emociones y que las una vez aprendidas se vuelven un poquito automáticas, ¿no? Por ejemplo, a través de condicionamientos, los profesores pueden trabajar, por ejemplo, condicionando olores, sonidos, estímulos visuales con experiencias desactivantes, agradables. No todo lo contrario, muchos se encargan de volver el aula una sala de torturas y, por, y después solo estar en el aula genera ansiedad. Sí, entonces podemos comenzar las clases con desactivación, con relajación, con experiencias placenteras, poner cierta canción, cierta música, ¿sí? Y durante las sesiones de aprendizaje o las sesiones de evaluación, volver a activar estos sonidos, ¿sí? ¿Sí? De forma leve, para que susciten las sensaciones de relajación, de cooperación, de tranquilidad, de confianza, de éxito, ¿sí? Eh, también, también es importante, además de trabajar toda esta parte de condicionamientos clásicos y operantes de las emociones, trabajar en, la, en mantener una, una, una actividad fisiológica mejor regulada, principalmente a través del control de la respiración, ¿no? Inhala, sostén la respiración, exhala, quédate sin aire... Y nada ¿sí? Cuatro movimientos, tomar aire, quedarse mantener el aire, expulsar el aire, quedarse sin aire, cuatro segundos cada una de estas fases. A esto se le llama respiración cuatro por cuatro. Podemos hacer estos ejercicios de tomar aire, sostenernos sin aire, con aire, digo, expulsarlo, Lentamente, sin aire, y comenzamos. Bueno, es, es bastante interesante estas es formas de control de respiración. Ya les voy a enseñar algunas otras. También podemos comenzar a estimular el nervio vago, que es uno de los de, de las, de, desarrollos que más está teniendo éxito en intervenciones de, eh, emocionales. Trabajar sobre la microbiota y la nutrición. Y mejorando también las relaciones sociales, incentivando la actividad física, ¿sí? A través de estas cinco estrategias: aprendizajes asociativos, control de la fisiología, microbiota y nutrición, relaciones sociales de apoyo y positivas, y actividad física, vamos, a, vamos de forma involuntaria, implícita, a facilitar experiencias emocionales mucho más positivas y saludables. El nervio vago, ¿sí? El par, nuestro par craneal 10, parte eh, del pulvo si ¿sí? va a bajar, pero hay una rama que va a venir, o sea, una vía, que va a venir hacia la oreja, ¿no? Entonces, y en la oreja se va a inervar en esta partecita interna de la oreja y luego auricular, es ¿sí? la rama auricular del nervio vago, luego van a haber unas ramas que descienden a través del cuello, ¿sí? Y bajan. Inerva en el corazón, inerva en los pulmones, inerva el diafragma e inerva los intestinos, ¿sí? Este es el nervio del sistema parasimpático, es el sistema de la relajación, es el sistema de la conexión social, de la alimentación, de la tranquilidad, de la cooperación, ¿sí? eh, De la salud, porque genera antiinflamación, ¿sí? Entonces, es el sistema que debemos fortalecer, que debemos entrenar. Entonces, por eso, las estrategias didácticas basadas en el entrenamiento del nervio hago son fundamentales como mecanismos de regulación emocional implícita o involuntaria. ¿Sí? Y aquí tenemos... Bueno, yo ahora en, en otro video les enseñaré algunas estrategias de... Ya les enseñé una, de toma de respiración, ¿no? Les enseñaré otras estrategias de estimulación vagal para mejorar nuestra eh, educación emocional, nuestras competencias emocionales. Respecto a la neurobiología... Bueno, recuerden también que las ramas vagales van a ser los intestinos, ¿no? Entonces, y son ascendentes. Entonces, también en una mejor conectividad del de nervio vago hacia arriba, llega a través del de tallo, hipotálamo, ínsula, corteza cingulada, eh, posterior, glóbulo parietal. Toda esta red facilite, facilita la percepción interna del cuerpo, la interocepción. Y sabemos con bastante evidencia que a mayor interocepción, a mejor interocepción, mejor capacidad de regular las emociones y en últimas mejor salud y mejor, más calidad de vida más extensión de vida menos problemas en la vida o sea, me, menos insomnio, menos ansiedad, menos depresión ¿no? entonces un objetivo terapéutico en psicología, en diferentes regiones es entrenar la percepción interna del cuerpo, ser consciente de las emociones, mejorando la intercepción a través de las vías aferentes ascendentes del nervio vago ¿sí? Por eso la terapia vagal es fundamental, o la intervención vagal, o la educación vagal. Sí, educar vagos es muy importante. Y la comprensión de las emociones, pues tenemos, sabemos que la comprensión de las emociones tiene que ver con el conjunto o la habilidad general de entender de tener una teoría sobre cómo funcionan las emociones en uno mismo y en los demás. Tiene que ver con esa teoría de la mente, no con esas explicaciones culturales de por qué las personas lloran, de por qué las personas se frustran, por qué las personas sufren, por qué las personas se entristecen, por qué las personas agreden. Etcétera, ¿no? Todas estas teorías sobre cómo funcionan las emociones en nosotros en los demás y cómo nos permiten predecir las emociones, en, eh, poder empatizar, poder, poder controlarlas en nosotros y poder ser mucho más sociales y políticos con las emociones ajenas. ¿sí? Sabemos aquí que los circuitos cerebrales que se activan cuando las personas realizan tareas de teoría de la mente. ¿Sí? como ponerse en el lugar del otro, como pensar en las falsas creencias que otros tienen, eh, son las mismas áreas o son muy parecidas a las áreas que se activaban en las personas cuando no estaban haciendo nada en los escáneres eh, funcionales, en las resonancias magnéticas funcionales. Eso quiere decir que las áreas cerebrales para pensar en uno mismo y para pensar en los demás, ¿sí? para pensar en cómo funcionamos, para ponerse en el lugar de los otros verbalmente, son las áreas cerebrales similares a las que se activan cuando no estamos usando la, la, la memoria de trabajo, resolviendo un problema, haciendo sumas, estar preocupados, estar pensando demasiado. ¿no? Esto ha llevado a ahí mordido, que mordido, que que proponga que, la, que el descanso no es vagancia, ¿sí? Que cuando uno está descansando, cuando está hablando, cuando está socializando, cuando no está resolviendo un problema particular, cuando no estás atendiendo selectivamente, cuando estás usando tu memoria de trabajo, lo que estás haciendo es, re, es reactivando este sistema de, por defecto, este sistema social, este sistema para pensar en los demás y en uno mismo, ¿sí? Para echar globos. Y ese tipo de sistema resulta ser muy importante para el aprendizaje, ¿no? Genera menos enfermedad, menos fatiga, lo que es DMN, Actualmente se trabaja bastante en, en educación emocional, socioemocional... Eh, y en formas de educación no dependientes de atención y no dependientes de memoria de trabajo y solución de problemas. Esto facilita mucho a, a aquellos niños que tienen problemas de, para prestar atención y va, va, va, va a propender en un mejor bienestar y una mejor justicia o equidad eh, en la enseñanza para todos porque no le damos tan duro a los que no, no, no se les facilita atender, ¿no? Bueno, cuando estamos tratando de entender entonces qué es la empatía, si queremos enseñar a hacer empatía, a que sean empáticos, si queremos enseñar a una persona eh, a, a entender a los demás y a querer ayudarle a los otros, tenemos que entender que la empatía no es una sola cosa, son varias de estas habilidades, al menos cinco de estas habilidades de la competencia emocional aportan a la empatía, y estas habilidades se aprenden, se entrenan, deben usarse diariamente para ser más competente y no es que la persona quiera o no quiera ni que sea o no más empática, ¿no? Depende del uso que se le dé y cómo las aprendió. Tenemos, tiene que ver con lo que ya vimos de la sincronía emocional, de ser consciente de las emociones propias y ajenas, de tener deseo de ayudar a los demás, de esa motivación empática, de la mentalización y de las habilidades de regulación, o sea, de la comprensión y de regulación. Todos estos circuitos se van unificando en esa gran competencia llamada empatía, en esa gran forma de funcionamiento llamado empatía, si ¿sí? los organizamos durante la educación. El error de muchas personas cuando dicen, vamos a hacer educación de la empatía, es que creen que reírse con los otros o llorar con los demás es empatía. Y eso no es empatía, eso simplemente es resonancia, sensormotora, sincronía bioconductual, contagio emocional como quieras llamar, pero eso no es empatía. Si tú le enseñas a las personas interés empático, autorregulación, comprensión de las emociones ajenas, no estás trabajando empatía y lo que le haces es un daño a las personas, porque hay personas que se activen demasiado y comiencen a sufrir sin necesidad y no tengan cómo controlarlo, ¿no? Y entonces se vuelve un problema. Entonces comenzamos a generar redes de sufrimiento. Sí, de, de contagio de emociones negativas. Y por último, y esto no lo voy a profundizar tanto acá, porque creo que tengo varios videos sobre eh, sistemas de control ejecutivo, sistemas de funciones ejecutivas, para el desarrollo de las competencias emocionales son importantes al menos dos sistemas, pueden ver más esto, pero estos serían como los dos sistemas cerebrales que se activarían cuando o controlamos en rojo el pensamiento, la atención, la memoria, o cuando controlamos en azul nuestra conducta, cuando la frenamos, cuando la inhibimos, cuando, ¿sí?, en la parte más lateral, cuando inhibimos impulsos, y en la parte más medial, cuando inhibimos o atenuamos emociones, especialmente emociones aversivas, ¿sí?, bueno, hasta aquí un poquito cuál sería la, la, el componente neurobiológico a grosso modo. Sobre esto hay mucho más, hay cosas de sistema inmune, hay cosas de neurotransmisores, de hormonas, etcétera, que no puedo extenderme. Podría hacer todo un curso completo sobre neurobiología de las emociones y de las competencias emocionales, y pero pues no, este no es el espacio. Y lo vamos a dejar hasta acá. Y el tercer video, el tercer componente va a ser sobre ya que cómo se puede usar las técnicas como el yoga, el mindfulness, la meditación compasiva para favorecer esto, todo esto, toda esta neurobiología, las competencias emocionales y así conseguir personas emocionalmente más competentes. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá.